Hola a todos amigos, en el vídeo anterior os llevé de paseo por el Torcal de Antequera con mi amigo Emiliano. Si no habéis visto el vídeo, aquí arriba os dejo el enlace. En este vídeo os voy a tratar de convencer de que se puede viajar, y muy bien, con una moto de segunda, o tercera, o cuarta mano de 1999, pagada euros y con neumáticos de 2010. Después de la intro, empezamos. bueno amigos acabamos de comer aquí en la venta el molino blanco o los molinos blancos y ahora tiraremos dirección el chorro y bienvenidos a un nuevo episodio del italiano mutero con el italiano putero bueno lo dicho ahora vamos por una carretera de lobos que una vez la, la hice eh, aquí de hecho pone el lobo park yendo para la vale, hemos, hemos bajado por el, torca, eh, por el Torcal, por eh, aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y a unos 5 kilómetros por ahí, a la, dere a la izquierda, hay un desvío donde pone el, el Lobo Park, y por ahí os metéis y desde allí llegáis al, al, al Chorro, al envase con de Guadalajara, y para allá vamos, ¿no? Uh -huh. yeah. Vámonos Vámonos Bueno Emiliano Sí aquí Estamos aquí hay, ¿Sí? hay gente, amigos míos Que en Facebook me han preguntado qué, qué tal va esta moto ¿Cómo va esa moto? Sí Me gusta mucho Antes, antes de todo que fin ha hecho la... La Thundercat. La Thundercat está en mi garage. ¿Ah sí? Sí, sí, no, no, la puedo dejar. ¿No la vas a vender? No, no, no, no, no. La tengo ya 21 años que estaba conmigo y me gusta mucho. Eh, no, no puedo, no puedo. Amo, amo el Thundercat. Es uh, la mejor moto que yo he tenido en toda mi vida. ¿Y por qué compraste la Tiger? Porque es más cómoda para hacer uh, viaje así. Porque va a tener menor dificultad si está en una carretera no buena. Si va en un pueblo con la uh, carretera muy muy pequeña que está en la... Eh, prefiero... Viajar con esa, pero con el Standard voy a hacer viajes en mi país y... y quiero... y una... para cuidar eh, más deportivo. Con y escucha, ¿cuánto la pagaste? Vamos a repetirlo otra vez. Esta la Tiger. Esta, sí. 1500 euros. 1500 euros. Sí, con... Uh, ¿Cómo se llama? De post. Las maletas. Uh, con dos maletas originales de Triumph. ¿Y qué, qué trabajo le ha hecho para la moto? ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué arreglo le ha hecho? ¿Qué trabajo le ha tenido? Ah, a la solo la batería, la cadena de transmisión y aceite, aceite. Eh, filtro, filtro de aceite y un poco de control de los frenos y eso y ya está eso no, no no voy a hacer otro y la moto funciona de verdad muy muy bien bueno, me llamo no creo porque si ha venido hasta aquí por ser una moto tan económica, vieja también, porque es del 99 No tengo nada que decir mal de esa. Funciona muy bien Pero eh, no es de carburador, es de inyección No, es, es la, creo que es, de, es la primera Tiger con inyección Y también es mi primera moto con inyección, porque yo soy... me gusta en el carburador Ah, sí, así es Sí Voy a seguir la otra moto Ruta de la escala, escaleruela pero es una ruta senderística. Mm -hmm. Lo importante es que ponga Lobo Park. Sí. Pero Lobo ah. Park está cerrado. Eh, así que... Un camión oh, es un tractor. Nosotros, ¿eh? Es un... ¿Esta este qué moto es? Eh... Una Versis, Versis 650, 650, sí. Es una Versis antigua, sí. Me gusta, esta me encanta esta moto, eh. Es como una, una Super Motard más grande. Yo me iba a comprar una, ¿eh? <risa> Lo voy a buscar por 1500 euros. 1500 euros, esta moto aquí, no, aquí con 1500 euros no compra ni un vespino. <risa> Bueno, aquí a la izquierda tenéis el, la meseta, la, la cordillera bética, uh -huh. el torcal ahí arriba. unos uno sbaglia, se infila en el restaurante sí. Directo, oh. Oh. A ver, eh, nosotros tenemos que seguir las montañas ¿Vale? vale. Esto, no, no estoy muy seguro de, del camino ni, no? de, ni del mapa que estamos siguiendo Pero lo que, lo que tenemos que seguir son las montañas Así que Si hay un desvío a la derecha pues o a la izquierda ah, perdón si hay un desvío a la izquierda tenemos que coger el desvío a la izquierda minchia sí, que curve oh. bella aunque se quella di prima ha tirado un po' dritto No me la acordaba así esta carretera, a lo mejor es otra carretera. Esa. me de estar, ¿cómo se dice? Eh, norte Europa. Eh. Sí, parece eh, otra, otra cosa. Sí. Me ha acordado una, una carreterilla muy pequeñita. Esta es una carretera nueva, parece. Sí, muy bien. Está perfecta. Aquí es Anzor. Mamá mía. Se está subiendo la carne, ¿no? ¿eh? Sí. Es con esa carretera que sola... Entonces, Emiliano, a tu, tu opinión, ¿merece la pena comprarse una moto del 99? Sí, ¿por qué no? Si tiene un poco de manualidad, ¿cómo se dice? Sí, Capacita sí capacidad de... Capacidad de arreglar, de hacer un poco... ¿por qué no? La cosa es que eh, se está poniendo muy de moda comprar motos muy antiguas, ¿no? Sí. Porque al final la gente se da cuenta que son buenos hierros y te valen para hacer de todo, ¿no? Te, te sí. valen para hacer casi todo. Vale, mmm, se si va a comprar una moto vieja, debe comprender que mm, es diferente. Sí. No, yo no tengo nada de, de electrónica, control de tracción, el control de él A veces Debe cuidar eh, Está Oye, todo vamos a, eh, eh, Estación de goantes Más rápido vamos, vamos a pasar por aquí no, Vamos a ver ahora Vamos a ver qué, qué hay por aquí ya, ya está bien de carretera nueva Sí que eh, hay que ver bien eh, si tienes manualidades, si sabes arreglar, si sabes cambiar una, un filtro de aceite, si sabe... Sí, pero eso lo debe hacer con todos los modos. Las no pacientes. solo nueva o vieja. Ah, claro, claro, claro. Pero la, la cosa, yo tengo otra motos de 97 o. La cosa que debe conocer más es que no tiene electrónica. Eres tú con tu mano, eh, el pulso, como se dice en español. Sí, la muñeca. La electrónica está allí. Sí. No hay, tiene, un... no ahí tu dedo es la Sí, no tiene. Eso no tiene pies, por ejemplo No lo tiene. Debe saber bien cómo frenar, cómo dar, cómo acelerar. Pero por mí no sé, me, gu me gusta porque es una conexión más, uh, más cerca sí. con uh, hombre moto y al final gastarse la pasta en una moto nueva eh, lo que lo que gastas en una, eh, una moto nueva no gastas en viajar no ¿Será que como lugar lo que, lo que no lo que gastas en una moto ¿Sí? Nueva Es dinero que no puedes gastar en viajar Sí Pero No sé, no, no veo todo ese ascensos Que se debe viajar solo con una moto muy nueva con No es así Puede viajar con todos. Yo por ejemplo Mi, mi compra Ha sido esta porque Yo no, no sé No sabría ni cambiarle Ah. El filtro a la moto <risa> Se debe probar, probar, eh, probar de nuevo eh. Entonces, también ya necesito una moto muy alta Ah, no es difícil Tal vez hacer ese trabajo, cambiar aceite, filtros Es más, más, más fácil de lo que uno puede pensar Y ahora... Voy a decir una, una cosa, como se dice?, mm, ¿secreta? Sí eh, Están muchos mucho videos de YouTube para ver todo Ah, claro. Cómo se cambia eso, cómo se cambia todo eh, eh, En todas maneras eh, puede buscar un video de YouTube por cada moto que está en el mundo yeah. Y va a ayudar mucho pero un poco distinto de, de comprender cómo funciona es importante. Y yeah. e, e tener siempre pronto, eh, listo. Con, listo, perdón, porque en italiano es pronto, en español es listo. Muchas malas palabras porque es normal decir muchas malas palabras cuando trabajas en el garage. Ah, el garaje, ¿no? Por ejemplo, eh, me decía que esta moto, la Tiger, no, ¿Sí? se, no se enciende eh, si tiene la, la, la pata de, de cabra sí. puesta. Ni, sí, si, ni siquiera si está en punto muerto. Sí. En nulo, eh, en punto muerto, ni siquiera eso. Creo que, no sé, es un problema del interruptor. No, no la, no la puedo ascender. encender. Encender sí si tiene ¿Eh? la, cabra, la pata de cara, tiene sí. que quitar. Y no lo sabía. Y el primer día estaba diciendo muchas, mucha, muchas mucha mal palabras, porque no funcionaba. Ya. ¿Dónde estamos ahora, no... Ah. Ninguno sabe. ¿Dónde estamos, en un lugar desconocido. Sí. De... De también google la... <risas> esta es la carretera que te, que te decía yo que... ah esa? esta es ah no, no, no no, no es una deviación no, es eh, no, la carretera, no. ah bien, bien, bien esta es la carretera que te decía yo una carretera muy vieja que no se usa mucho aquí no solo aquí trabaja que tiene como se dice, cort... cortillo Cortijo. Cortijo. Cortijo aquí. Un cortijo. ¿Es esto? <risa> Il vecchio col bastone anche qui. <ride> <ride> Ovunque. È sempre lui. <ride> Mira, da qui si vede il lago. Sì. In valle. e qui passa il treno. È una persona a piedi. Con bastone. Allí ve una buena carretera, eh. Sí. Este es el servicio por uh, la ferrovia. Uh, ferrocarril. A carril. del Guadalhorce. Vale. Right. Otra carretera muy guapa. Y sí. eh, andiamo! Señores, este es el embalse del Conde de Guadalurse. y que yo, recuerde, que yo recuerde nunca he visto el nivel de agua tan bajo, que yo recuerde aquí no había una, una pequeña playa, sino que el agua llega era mucho más alta de esto, el nivel del agua no ha llovido desde, quizá desde el verano. O, ¿O habrá llovido dos gotas y, y ya no, no ha llovido más? Vamos no, a esperar que va a ser mucha nieve en la montaña, eso, en la Sierra Nevada y otras partes aquí. No, Sierra Nevada aquí no tiene nada que ver con esto. Ahora esperamos que va a tener lluvia, uh, nieve y otra por uh, estar sin agua aquí. Bueno, y me habían pedido de hablar sobre esta moto, de qué tal va y... ¿Qué tal te está yendo, Emiliano? Mm. Bien. Bien, pues, muy bien. Una moto de 1999 y, y va fina, ¿no? Sí, muy fina. El y motor fino. es muy bueno. Incluso... No, o sea, no tuviste que hacer nada del motor. Nada nada, nada, nada, nada, nada. Y cambio de aceite, filtro, filtro y nada, nada. batería y, batería y la cadena. cadena. Y tenía una pequeña eh, pérdida de gasolina. Pérdida de gasolina. A la, uh, a la, bomba, a la bomba de la gasolina. La de la pero gasolina. fue una reparación de un minutos y cero euros porque fue solo un ring y nada más. Y 1.500 euros de moto. Sí. Más 300 euros de partes sí. de reparación. Y ni siquiera le has cambiado los, los neumáticos. Lleva los neumáticos de hace 10 años. Sí, pero juntos, estaban bien. Yo no le veo nada malo a este neumático. Eh. No es duro, es muy... Eh. Sí, es blando. También el técnico del neumático me dijiste que está muy bien. No necesita de cambiar ahora. Que no lo necesita cambiar ahora el técnico del neumático. Ellos que, que, eh, que estaba como... Eh, ¿cómo se dice... Eh, como cuando lo va a poner en un lugar es perfecto por eso. Ah, estaba que, sin luz claro, eh, que Estaba ¿también? en un garaje sí. Y no ha visto la luz ni... La temperatura también El pues deterioro ha sido muy, bien, muy, muy bueno ¿Cómo nuevo? también eh? Ahora lo, lo único que tiene que hacer es limpiarla bien Y quitarle sí, pues, el desperfecto perfecto limpiar Varnizarla bien sí De que se ponga otra vez negro Deseo limpiar todo pero, pero, pero muy bien y Deseo limpiar el sistema del para, uh, cal, caliente, no, uh, el, el líquido de refrigerante, refrigerante que hemos visto sí. el otro día que tiraba agua uh, sí deseo um, de uh, de, ir de fuera toda el agua y um, limpiar todo el lim, impianto uh, sí, uh, y poner uh, el uh, líquido uh, por, por el radiador vale pues nada veo eh, neumático de 19 aquí y de 17 o 18 18 de, de, 17 18 y 19 19 19 Bueno, enciéndela, enciéndela que se escuche Si ¿Sí? oh, yeah. Tenido que, ha, ha tenido que quitar la, la pata para que encendiera la moto porque si no no encendía verdad debo ponerlo en esta posición porque mira está neutral se apaga en neutro se apaga sí bueno, bueno pues, pues ya está ya veis la moto va bien muy. Una moto antigua es una buena inversión para, para, para hacerle. ¿Tienes la claro, pasión de usar tus manos para hacer trabajo? Claro, sin tenerle que meter mucho dinero, puedes comprar una moto antigua viajar y viajar, porque este señor viene desde Italia en barco y desde Barcelona a Málaga con esta moto que ni siquiera había probado y la ha probado aquí. ¿Aquí? Sí. ¿En Italia? No. Tiger. 8.8.5 sí. del 99 Bueno Gracias por hacer todo <ríe> Venga eso, Besos Adiós